¿Por qué no me dijiste que venías? Ay, no, pues es que pasaba por acá Entonces dije, vamos a caerle de sorpresa ah. ¿Por qué vengo en mal momento? No Sí Hola, venimos en una jornada de vacunación totalmente gratuita En el recinto habitacional se encontrarán niños menores de dos años No, no hay o tal vez adultos mayores de 60 años. No, gracias. ¿Y tú cuántos años tienes? No estás interesado. No, no estoy interesado. Oiga, gracias. sardinos gracias. por su salud. Ábrame la oh. puerta, mire, que es totalmente gratuita. Aproveche la oportunidad.